Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, aquí les traigo un nuevo video, en este caso tutorial para descargar el Sonic Advance 1, 2 y 3. No sé, nadie me lo pidió, pero bueno. Bueno, vamos al enlace que les dejo aquí en la pantalla, está en la descripción también el video. Bueno, lo abrimos, en este caso son los emuladores para descargar estos juegos, para jugar estos juegos, ¿no sí? Esperamos, bueno aquí están, tenemos el, los tres emuladores, cualquiera de los dos los les puede servir aunque hay unos que no, no agarran con otros teléfonos pero en mi caso los tres si los agarra bueno no voy a descargar ninguno porque ya tengo, tengo dos ya tengo uno descargado bueno aquí está vamos a la carpeta de mega que es donde se descargan los archivos bueno como ven aquí tenemos el primero vamos a instalarlo <coughs> vamos a, darle a instalar y esperamos esperamos Bueno, ya que estamos vamos a darle a cerrar Porque vamos a descargar ahora los... Este... Las ROMs de los juegos En este caso de los de Sonic Vamos al otro enlace que también está en la descripción del video Ahí tenemos la trilogía de Sonic Advance Descargan la que ustedes quieran, si quieren jugar la 1, la 2, la 3, cualquiera Se descargan en formato ZIP, sí, así que no hay, no, hay, no hay por qué extraer nada, no se extrae nada Así solitos se descargan y ya y bueno, lo descargan, como aquí ya tengo uno, tengo el Sonic Advance 1 bueno, ahora vamos a abrir el emulador esperamos a que y bueno, aquí es una pequeña como copia de seguridad, o más bien, este método de seguridad solamente hay que poner 7 ya, o la suma de los dos números que aparezcan ahí, esperamos a que cargue bueno, como ven aquí solamente hay que darle en la parte de abajo que dice es este, abrir directorios, vamos a la carpeta de mega, pues no la vieron, me voy a regresar para que la vean, ¿Dónde es bien aquí está, carpeta de mega damos seleccionar carpeta, Vamos que aceptar, está escaneando Bueno, como ven, ya lo escaneo. Ya que tenemos el Sonic Advance 1 para jugar, lo abrimos. Y como ven, aquí están las opciones de idioma, solamente están esas. Y tenemos español, digamos que sí. Y pues se abre ¿no? todo normal. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, Presionamos Star, jugamos, como ven, corre bien el juego. Tenemos a Sonic, a Tails, a Knuckles y a Alien. Voy a escoger a Inny porque me gusta mucho. Bueno, como ven, el método de acción solamente tiene botoncitos. La A es para brincar y la B es para atacar a los enemigos con el martillo. ¿Cómo a acabó este nivel para que vean cómo está el juego? Para ver si les convence. Yo sé que puede que mucha gente ya lo jugó, pero... A lo quise traer porque como yo también hay gente que... Lo jugó en su tiempo, bueno, en su momento de hace años... Pero ahorita no se acordaba de este juego. si se acordaban, no supieron cómo jugarlo. Pues bueno, aquí está. Me gusta cuando dejamos ahí mi así parada en los juegos de Sonic, porque... Todos se dan cuenta de que... Alguien de espectador, y sí, pues trata de decir de que. de que hazme caso. estoy aquí. <ríe> Como se enoja. Me mírame, me mira, me hazme caso. Perdón. Me gusta Matito con sus. sus cuernos que es que deja. Vean bueno, un pequeño gameplay de regalo un gameplay de primer nivel, nivel. <ríe> Si quieren que haga un gameplay de todo el juego, pues déjenme un like que digan, o díganme que si quieren ver todo el juego completo, lo, lo paso. Y pues bueno, aquí acabamos el nivel. También tengo un método de auto para que les enseño Miren, aquí está. Bueno, salimos. Ya está, eso es todo para el video de hoy, también ten tenemos este, enlaces para Mediafire, también estarán en la descripción del video, igual así como tal cual en las carpetas que les enseñé, las de la carpeta de contenedora de, de los emuladores y la carpeta de los juegos, así tal cual están para los de Mediafire igual, y básicamente es lo mismo, descargarlos y, pues, jugarlo. Bueno, espero que les haya gustado y hasta el próxima, chau chau.